Sí. Me llamo a mí. En mi edición son puros discos de freestyle. Quiero unos discos y unos Ya ¿Y a la mesa. Sí. ¿Qué toca eso tiene? Hay un tenis. Un 1200 en la k Un 1200. Sí, va. Una de ellas. Ah, que ese es el hermano mío, porque él se maneja pelón Price. todo romántico, ¿no? <risa> ¿Ese es el estilo de freestyle, sí, ¿no? es una es una romántico. Lo que estamos hablando de la espasa es como un estilo de Colombia aquí ¿No? el... Que fue lo que me dijo alguien, que era como el grupo Nietzsche en electrónica. <risa> Más o menos. Pero sí, que está la razón. que hijo puta! <risa> ¿Qué ¡Es muy viejo! es muy romántico para mí, ¿no? Y lo bueno también es freestyle de todos los ritmos que tiene, de pronto escuchaba de ahora del LP, se veía toda la diferencia que había con este tema, una diferencia muy grande en los ritmos. La canción de Prometida Marte no es buena, ¿no? Se acabó el amor, hazme sentir, hazme sentir también. ¿Sí okay. me dijo, eh, veo, ¿no te sabes eh, esa canción de Lil Susi, sí, la que es en español? Y yo Sí, yo me la sé, claro. ¿Quién no se sabe esa canción? Entonces me dijo, bueno, entonces le voy a tirar la instrumental que yo la tengo y se la canta. Y yo cogí el micrófono y luego estábamos en un garaje de una casa, solamente habíamos que tres personas y empecé a cantar la canción de acuerdo con la instrumental y se pues, empezó todo el mundo a llegar. ¿Y qué pasó? Que yo terminé de cantar y todo el mundo empezó, ¡Ah, no sé qué. Y Alex, que es mi mejor amiguito, él vino y me dijo que... Me abrazó, yo no lo conocía ni siquiera. Y él me dijo, usted tiene que cantar freestyle. Y yo, no. No, pues llora no por molestar aquí, Ay, tan charros. y me dijo, no, en serio, usted tiene que cantar. Prométame que usted no nos va a dejar morir el género. Mira, era, vos estabas tocando, ¿cierto?, y vos veías al frente, pelados, literalmente, unos ñeros, casi que llorando y cantando las canciones, como cual loca, arrebatada, escuchando la voz de Colombia, eso era lo que vos veías, a, literal, eso era, y ellos ni sabían que estaban cantando, yo creo, pero eran felices, y, y cuando vos estás tocando, vos sos DJ, vos pones una canción, ¡ah!, lo que vos veías en esa época, eso no se volvió a ver, Vos metías una canción de las reconocidas, hermano, eso se quería caer. Literal. La vida. Se... No sé. La gente se arrimaba llorando. Que con esa canción me acuerdo que no sé qué, o que mataron al parcero, o que la canción de no sé quién. Llorando, llorando en la tarima. Entonces, es que el freestyle. Es eh, no, lo mejor que hay en la vida para mí. Sí. O sea, sí. De Dios, mi abuela y mi mamá, algo muy importante en mi vida, es algo que, que, que está siempre ahí presente. Entonces me le arrima a un parcero, y dice, ah, parce ah. Cuando él saca, se me anunció así, todo elegante. que no, no, pero originales, ¿no? Yo con copia de ese, marica, con original. Pues. Ah, entonces yo dije, no, las weas, yo voy no, yo a empezar a empalparme. Es cuando yo empecé a traer aquí en el Banco de Bogotá del Poblado y ahí era la nómina de, de DJ Booney, de Mistai.